Años. Sí. Bueno, señora, vámonos al tercer tema, picante el tercer tema. ¿eh? Luis Segura Luis segura confiesa que Juan Luis Guerra no quiso colaborar con él en un tema. El bachatero Luis Segura dijo en una entrevista en Alofoques Radio que el destacado Juan Luis Guerra no le contestó un mensaje, o sea, lo dejó en visto, cuando éste le pedía una colaboración. En, en el sentido, el comunicador el Frederick Martínez, el pachá se molestó y dijo que no se puede, que esto no puede ser justo y se salió de control normalmente como lo hace en la cabina de lo Vamos a escuchar lo que dice el maestro Luis Segura. <risa> Bo, vos no quiso, no quiso. El papá de la bachata. Pero Totalmente. el pachá tiene razón, colabora con Luis Fonsi, con Fulano Santos, con Vaina Iglesia y con <ríe> pájaro y, y con una leyenda épica de la bachata dominicana. Claro, no colabora. Ya. Ahí está muy mal Pero el ustedes maestro eso, Luis Enrique Ustedes que me ¿Eh? ¿con cuáles dominicanos él ha hecho Fituri. Pero no, pero, no, no, pero no, no, mi, no no no, pero Dominicano. ¿Eh? No, él no ha hecho filtro no, con ningún dominicano, señor. No, sí, es verdad. Óigame, ese hombre es sangre azul. Ese hombre se despegó de este país, se fue a, a playas extranjeras. Pero no debió decir así. No debió. A, a, a ver, lo a ver, lo respeto musicalmente. Lo repeto, trayectoria no de la No, Yo no he visto, yo no he visto un apoyo de Juan Miguel Guerra en las calles de República Dominicana, no, y, y en la, las calles no. de República Dominicana, repito. En fundación, la, yo, tiene fundación, tiene Yo no eh? lo he visto, no sé. Si hace la cosa callada, que me perdone, se lo aplaudo, pero yo no veo nada que haga Juan Luis Guerra. ¿Usted lo, lo ha visto en San Francisco macorís caminar por aquí? No, o sea, para güey. saludar a la gente o no. algo. Yo no lo he visto en San Francisco. No Santo anda Domingo, por los pueblos de esta él tierra. Él anda mucho en el parque, en el... Como en el Jordín Botánico lo han visto mucho, eh. parece que es su área de caminar. Pero Señores, pero sabes, la artista más internacional que hemos tenido en los últimos años es Romeo y vino a hacer un concierto en cada pueblo. No, no, gratis. No, Romeo es el artista de Estados Unidos. Anda, pero vino aquí Va, vino y hizo un concierto gratis. ¿Cuál artista pegado? Dominicano. Viene aquí dominicano y hace un, un concierto gratis en cada pueblo. ¿Cuál? Da, Me da mi vergüenza uno. que gente que no sean de esta nación quieran ser más dominicano porque Toreto se para en una esquina con Mayanique y, sí, que que y todo el mundo lo, y lo ve. Y Toreto no es normal es, es normal en Vin Dice. No, está tratando de sí. preguntar Dominicano. Yo. Y está metiendo dominicano en la película. Claro, claro, Exactamente, es, sí, no, así es, es, que es. ayer hablamos de un tema aquí, de esta niña. Sí, de Caribe Hay dominicanas hay gente que no son dominicanas no Hicieron aquí se siente quieren coger la patria para ellos. Y esta gente que son de aquí, Juan Luis Guerra, que es de ahí de San Pedro y está con esa chelcha. Yo no entiendo. No, a mí no. me salió un huevo. Puso ah, un, huevo, con un huevo. Ay, el Estamos siento en mi alma. Buena. Porque Juan Luis no quiere bueno, tocar conmigo una bachata. ¿Cómo es? <ríe> ah, Hello. Hello. ¡Hello! buenas. buenas. Saludos. <risa> ese Ey, está contento. Hablando de eso del Alfa, gracias al televidente. Vamos ¿no? para allá. Vamos para allá, porque se emociona ¿eh, tú, Es que ese es su mundo, <risa> ese es su mundo lo prendí <risa> con ese ching ahí No la la la <risa> sí, sí, me ataja. Lo prendí. Estaba <risa> apagado la <risa> hora <risa> entera. Lo prendí buenas. Sí, buenas tardes. Buenas. Quiero opinar en cuanto a Juan Luis. Sí, sí, adelante. Estoy de acuerdo con el que está ahí hablando, que no lo están presentando. Ellos no me presentan Luis, a mi hermano. Juan Luis Guerra sí. nunca ha colaborado con ningún artista dominicano. Así es. Prefiere, pre, prefiere aún no tenga mucha calidad, ser, con otro que sea internacional, pero no con dominicanos. Juan Luis Guerra ha sido un ingrato. Inclusive, conozco personas que le han hablado a él para para hacer un tema con él y yo ha rechazado. Muchas Así gracias, es. hermano. Muchas gracias a usted gracias. por llamarnos a este programa tan visto. Eh, de todo eh, el país. Corrección ahí. Eh, Juan Luis sí ha colaborado con dominicanos, aunque no sean dominicanos de lo que nosotros conocemos, pero sí colaboró con Vicente García, que es dominicano. ¿Quién es ese? No, Pero no, dominicano. No, no, no. Vicente García está radicado en Estados Unidos. Ajá. No me hable, estamos hablando de gente de aquí, ¿eh? Del criolla, y a hablando creó, de aquí, claro, creó, claro, claro. Vicente García es un artista que canta canciones. Ah, y estamos hablando que se le no, negó no, a un no, no, no, ícono, más o menos. a un ícono de la música. Que ese hombre que que respetarlo, que sea por la trayectoria. Gracias a María a la que Madura. Que, es que se sepa, Pero ¿eh? Si estamos harineados, ya tú sabes cómo es, <ríe> señores. Nos falta el respeto de parte de Juan Luis Guerra. El que me quiera acabar, que me acabe. Claro. Pero el añoñadito merece respeto. Joriguera tenía que contestar: dormilo poner una inyección. <risa> más adelante, vamos a la <risa> O, o si no, también claro, a la pues canción, así. él hacerle un arreglo. Un arreglo porque arreglo, a su no manera. quizá él no le gustaba alguna palabra. <risa> Llamarlo. Claro. No y sí, llamarle de y decirle, mira, vamos a corregir sí, ahí esta palabra. Así, no es tuyo, di que. No tu yo, ahí la toca bien. No, pero pues no, no tú <ríe> se me además di que, como que se está muriendo. A y no un favor, tampoco. Un orgullo dice claro. amable, un orgullo, un orgullo para Juan, orgullo Juan Luis. Para, para, para Juan Vea, mi madre Margara, cuando va a ver a, a, a, a, a la, la cae para atrás. <ríe> <ríe> Uy, pues, una leyenda. sí Tienen 200 años los dos. En los dos, en bueno, los dos, hay dos, dos, dos y, dos dos y dos. medio. <risa> eso como, como acroarte. <risa> eso como acroarte, bueno. que acroarte va a esperar que se muera papa, entonces. Que el era gran era. soberano, el gran soberano, ¿quién era? Yoñaito la trayectoria no, que señor muerto, homenaje de todo le y que la muerte vaya dice ya no vamos no, espérate, <ríe> tres años más espera <ríe> espera entonces pegar otro ¿Y bachata lo cuánto igual que eh, nuestra amiga la joven fefita la joven adelante carmín <ríe> sí lo rechaza ya, sí. Ya, sí. Quizá el amarga que él tiene en su corazón por ese rechazo que le han hecho algunos artistas dominicanos es que no ha dejado ese hombre volver a pararse más con un tema. Pues sigue dando lo mismo. Porque si los nuevos temas quieren hacer features y uh -huh. no quieren grabar con él, así es <risa> por eso es que la FA le está ganando en los ah, números que es más influencia Claro, el AFA sí hace se colabora.